Vale, chicos, se me había quedado, eh, o sea, se me ha craseado el juego, pero ya estamos de vuelta otra vez, ¿vale? Eh, nada, eh, hemos salido de la zona esta de al principio, pero se me ha craseado el juego y, y vamos a intentar ver si nos po podemos pasar a esta zona. Hay que buscar las pastillas de jubiló, ¿vale? Porque como estáis viendo ahí en el indicador de arriba, se nos terminan en breve y como se nos terminen, eh, la gente nos pega, ¿eh? Entonces, voy a ir rapidito, porque sé que aquí tengo una máquina. Por favor, puedes ir más rápido. Es que no puedo... O sea, no puedo ir corriendo, más que nada, porque como corra, también nos pega, ¿eh? Entonces, me voy a tomar una pastilla ahora... En cuanto se me pase. Vale, nos metemos aquí corriendo. Y nos tomamos una pastilla. Vale, eh, estamos un poco mal, porque no podemos, con, o sea, no tenemos, mmm, tengo comida y eso, pero no me quiero poner a tomarme ahora nada, porque si no es que me voy a, se me va a pasar el efecto y no voy a llegar a donde tengo que llegar. Entonces vamos a ir medianamente rápido, para poder llegar a la zona y que nadie nos pegue, porque es que de verdad, eh... Se me ha craseado. No, vale, vale, vale. Vamos bien, eh. Vamos bien. Vamos bien. Vale, esta. esta es la zona, eh. eh vamos a llegar. Tranquilidad. Looks like the old printing office is pretty well buttoned up. I wonder if there's a way in the back entrar en el callejón Vale, a ver si puedo entrar por aquí Ok, me hace falta una batería Para poder entrar Y se me va a pasar el efecto Me voy a esconder. No me puedo esconder, ¿eh? Me voy a esconder de momento, vale Y vamos a recuperar un poco la vale no me puedo tomar aquí nada no Ok. me voy a recuperar un poco la vida voy a beber agua y voy a comer pero ahora mismo tenemos que evitar a la gente yo creo que hasta ahora vale tenía que se tenían que pasar los efectos de la droga para poder next week arthur Arthur Hastings. Lovely day for it. you lovely day for it, me, you idiot. It's me. Sally. Oh, I knew it was you. I mean, the glasses, the hair, the really adorable jacket. Don't ask me how. You're not that awkward little boy anymore, are you? But the way you walk, it's, it's like the mask isn't even there. I just, I just knew there's Arthur. Sally. You look fantastic. This ancient thing. I've had it two weeks. I'm out of my mind with boredom. Green and white checked. Your dress, the last time I saw you, running out the door. <laughs> oh, that horrible gingham dress. Oh, my God, that takes you back. <sighs> You're off your joy. Oh, don't be ridiculous. Oh, you yeah, have little fucking faith. I'm not going to turn you in. Whatever possessed you to go off your joy? <sighs> oh, I see. Oh, I saw a picture of him. I promised I'd look after him in Germany. I have to go and find him. How are you going to get out? Do you even have a letter of transit? Absolutely, on my desk, in the city. <laughs> Good Christ, just tell the policeman that. I'm sure they'll wave your right on through. Yeah, haven't figured that bit out yet. I'm very close with General Bing. Of course you are. No. You always did have a knack for making helpful new friends. I mean, I could go see him and ask him to give you a letter of transit. Don't put the general out on my account. I'm sure you've only so many favours you can ask of him. My God. You still hate me, don't you? Yeah, well, I've only been wondering for the past 14 years. We were 16! How could you? Because I liked him. Because he had that adorable beard. I don't know, there isn't a reason for everything. You're the last bloody person who should be off his joy. I can't believe you are. Believe me. Take off... stuff. Look. Some downer broke into my lab last week. Literally tore the bars off the windows and the ridiculous thing is I forgot to lock the front door. The point is... It's a horrible, terrible world out there. I just don't see you smashing your way into the city without a great deal of help. Oh, no. Not me. I'm living on the King's Road right now. Of course you are. I couldn't exactly have stayed there, could I? Like, nothing happened. Look. I'm sorry. This isn't what I meant to... Tal we could help each other. Maybe I could come by when I'm feeling better. Brilliant. ¿Cómo está? ¿Cómo la ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo Come it, lads, she's scarpered. Oh, but what have we here? A friend of Miss Boyle's, innit? Funny, you don't seem all I and mighty. Eh? Perhaps we can express our feelings about Miss Boyle to her friend. There, that's the one that did it. Oh, come on, <laughs> Está súper feliz, de es la vida. Quiero tu, tu sartén, amigo. Yuhu. ¡Wapi! Toma, parece de Mario, bro. ¡Yuhu! ¡Wii! ¿Me puedo curar o no? A ver. eh Venga, me voy a hacer un par de bálsamos para poder curarme ahora Ya está eh, Cúrate, cúrate Vale eh, En el 1, la F, ok Pues nada, después de habernos peleado con el Mario bro ¿Me puedo llevar las sartenes que tiene? Es que me quiero llevar... Me mola la sarten No me puedo llevar nada, ¿no? Ay, mira, sí está Ahí está y un rodillo de maza. perfecto pues las chicas ha ido mierda ¡hostia! mierda mierda mierda mierda va a venir verdad o qué pasa vienes Ti estamos super felices somos súper amigos no, no. ¿Qué es todo el you've been having an altercation in the alley uh nothing you need to worry about constable Hola. uh just be on my way and where is it you're on your way to precisely just off to see an old friend on st george oh well no need to be in such a hurry the bridge to st George is, uh under renovations oh for how long i hesitate to prognosticate sir Dr. Faraday's the only one who knows how to fix the, uh, ridiculous contraptions on them bridges. Word has been sent, but we've not had the courtesy of a reply. Why don't you, uh, I don't know, uh, go to Dr. Faraday's house? Because Dr. F has removed to a secret location, the, uh, location which headquarters keeps, uh, uh, secret. All right. I'll ask you your headquarters, then. You some kind of troublemaker stay out of city business I suppose if I want to go and make up with Sally I need to get Dr. Faraday to come fix his bridge ok so I need to visit police headquarters and find out where he's gone not risky at all pues nada it's always a little <coughs> extra complicated with Sally isn't it vamos a ir a ver a Sally y vamos a salir de aquí pues sin llamar la atención más que nada para que no nos ven a reventar el culo y eso eh, se me acrasea el juego o por la cara, no sé por qué antes La verdad Creo que porque llevaba como media hora de grabación Pero seguramente lo haya cortado Porque las otras dos veces no sabía por dónde iba Y os haya puesto seguramente ya la buena, ¿vale? Para que no tengáis que chupar aquí por un montón de tonterías ¿Vale? Por aquí nada O sea, esto es para esconderme, ¿no? Y por aquí, pues... No tiene pinta de que haya nada, ¿no? No. Ok, vale. Uff. Ahora mismo estamos un poco en la mierda, ¿vale? Eh, estamos sin júbilo. Eh, nos van a ir persiguiendo seguramente, ¿vale? Cosa que no me apetece nada que nos vayan a ir persiguiendo. Pero vamos a ir con cuidado, ¿vale? Venga, vamos a ir corriendo a una cafetería de estas raras. ¿Vale? Antes de que nos, nos venga Que es que ya nos vienen. Nos vienen, nos vienen. Hay que salir de aquí por pata, ¿eh? Me persiguen. ¿Esa está ahí flotando en el aire por, por la cara? No, por favor. Por favor. Vengeance is mine! He save Thank the Lord! Save you know Vale. Uh, hello. I'm attempting to locate Dr. Faraday. Uh, can you tell me where I can find him? I'm afraid that information is not for public consumption, sir. I'm they tell him where to find Bobby Hickenbotham, though. Oh, for heaven's sake, he's not at a reform club again, is he? He was supposed to go to Ludd's Well, apparently he feels so guilty that Dr. F has been deprived of the liberties, which are the birthright of every English citizen, he's gonna get his arse spanked. Constable Bevan, I'm not the public. I'm from the Department of Archives, Printing and Recycling. We're conducting an investigation into Dr. Varaday's handling of municipal records relating to the maintenance of the inter-insular bridges. Two requests have already been sent by Miss Bing to your superior requesting this information. If I have to go back to the parade, Miss Bing's next letter regarding this apparently deliberate festinance will include the name of the last person I talked to. Will that be you, constable, or the chap who keeps the constabulary's address book? In that case, sir, why don't you take the elevator on up to records? They'll sort you out. Thank you. I shall. What the hell is festinance? Vale, estamos dentro de la comisaría, no tenemos júbilo. Eh, tenemos que ir con mucho cuidado porque cuando una vez que... Te, o sea, cuando nos quedamos sin júbilo, ya estáis viendo cómo vemos todo y la gente se da cuenta, ¿vale? Entonces, eh, no voy a registrar nada con una ganzúa ahora mismo porque es que no tengo, ¿vale? Percival Hastings, is it not? No, it's Arthur. Percival went away. Odd. There are some things you think you will never forget. But then, I suppose you do. I'm Arthur. Arthur Hastings. Memories play tricks on you. Do they not? Vale. ¿Mister Hastings? ¡Oh, 13! el no, no, So you know, the the que no! ¡Estoy la alarma leche, hostia. No. Mierda eh, con una porra de esta bien, es que me revienta ¿eh? Vale, me puedo, me puedo meter en algún <risa> lado <risa> Métete aquí por favor, métete ahí Vale Me está, me está buscando el tío, ¿eh? me está buscando pero... Ahora mismo tengo un poco más de peso de la cuenta que me estoy dando cuenta ahora Vale, eh, ¿qué puedo tirar? Que no quiera... Esto, por ejemplo, lo voy a tirar fuera Y más cosas que pueda tirar Me puedo... Me voy a comer el bocadillo Aunque... Vale, y... Sigo sobrecargada de peso, ¿eh? Eh, mm, mm, mm, vale, palas Esto lo voy a soltar, voy a tirar una pala Y ya está, vale Y ya puedo correr otra vez me está, me está buscando el tío, ¿eh? Me está, está buscando por ahí a ver dónde estoy Hay que tener mucho cuidado con los guardias, ¿eh? A este me lo voy a, a ir cepillando. ¡Ay! No, no, no, no, no, no, no, no, no, me has visto, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Que viene, que viene Que viene, que viene A ver, ¿por dónde viene? Veo los pasos, ¿eh? Yo espero que el otro no se haya girado Vale, vale, vale, vale, vale. Hay que tener mucho cuidado con este ¿eh? Vale, ahí se menea otra vez Perfecto. You don't belong mine. No, tío, con lo bien que lo estaba haciendo, por Dios, por favor. No No, no, no, no, no, no Ahí va Déjame salir Déjame salir Uf, Tienen hasta pistola el Tom? Uf, que tiene una pistola, tío No No, tío, por favor ¿Qué leche Quiero tu pistola, por favor, dame tu pistola, venga, está ah, bueno, qué bueno, está bueno Vamos a ver eh, gente, vamos a curarnos Porque si no es que nos van a reventar Por favor, tengo plámido, tengo algo No tengo bálsamo, vale eh, Muérete, muérete, muérete Muérete. No puedo pegar, ¿eh? Me voy a morir. Me voy a morir. Nada, chicos, nos morimos. Nos morimos. Nos morimos. Vale, es que al otro hay que dejarlo tal cual, ¿eh? Vale, nos tenemos que cargar a uno más, ¿vale? Venga, mátame. No, no hemos matado a nadie. Dime que tienes algo para curarte, por favor. Nada. Me muero. Dime que me voy a curar con algo. A ver, eh, Por favor. Tengo 19 puntos. A ver, puedo intentar. Eh. Vale, puedo. Voy a conseguir algunos puntos antes de morirnos, ¿vale? Eh, entonces. Mmm, registra y transforma el cuerpo. Ok, más rápido. Eh. Ok, esto para transportar más carga Y ya está Vale Y no me puedo hacer nada, ¿verdad? No me puedo hacer... ¿Necesitas vomitar? Vale, esto es para vomitar Pero después nada, ¿no? No, no nos podemos hacer nada Vamos a morir Vamos a morir pero bueno, ya por lo menos tenemos las habilidades, ¿vale? Uh, just rest in my feet. Vale, estamos otra vez en la zona del principio, otra vez... ¿Vale? Eh, o sea, ahora mismo estamos sin plasmidos. Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Vamos a ir a la misma zona, eh, vamos a bajar por el ascensor otra vez. Nos va a salir la misma... Percival animación. Hastings, is it not No, es no. Arthur. Percival, ¿se fue? odd Hay algunas something Think you que nunca te Arthur Hastings ¿No? No me deja omitir, ¿vale? No por qué no me deja omitir I'm 30. Pero haré algún vale qué estoy aquí ¿No está acabando el tren Hay día para ello Constable Bevan que eres el que tiene Eso es correcto, tengo de de all alphabetical. I'm quite proud of it. So, where is Dr. Faraday relocated to? Oh, I can't tell you that. You're not a constable. I guess it would take two of you to make one constable, if you had platform shoes. <laughs> right. Anyone else you'd like me to not tell you the address of? You're very helpful that's what everyone says you know I used to patrol the street it was lovely shopkeepers give you sandwiches ladies flirt the warm sun on your coat one misstep and they put you in the records room it's hardly fair he was breathing when I left him. Creo que tengo que mirar el archivado Entonces, nos vamos... Vamos a ir otra vez a la zona de antes Que no me acuerdo ahora por dónde era Pero se me va a acabar ya el plan mido Y entonces, eh, Me tengo que meter en el boquete ya, pero ya Ya, ya, ya, por favor Ok, eh, Vamos a ir otra vez como antes, ¿vale? Eh, poquito a poco nos vamos a cargar a uno Y al otro... Creo que no hace falta que nos lo carguemos Vale, tenemos que buscar información No hace falta que nos carguemos a nadie Simplemente no nos tienen que ver Vale, se sigue por ahí Vamos a ir a ver si puedo Está aquí el tío, está ahí, está ahí Vale, ya, ya se ha ido, ya se ha ido Perfecto Viene otra vez ¿eh? Voy a ver si me lo puedo intentar cargar Con la espalda Ahora cuando venga Y vamos a ir, ir Forzando las ganzúas estas O sea, la cerradura no me puedo mover rápido no me puedo mover rápido vente para acá vente, vente, vente, vente, vente ahí vale a ver, ¿qué más cosas tengo? voy a tirar estas mierdas porque es que no, no me valen para nada y yo para guardar porquerías pues entonces las tiro esto que le eché un ladrillo un ladrillo Uf, ¿yo para qué quiero un ladrillo? Y esto también fuera, ¿vale? Ya tenemos más, más hueco. ¡Que viene, que viene! ¡Oye! ¡Ay, me cago en tu nación entera, tío! Vale, vale, vale, vale. Lo hemos pillado de prevenido. Esto se si me lo llevo, Perfecto. ¿eh? Perfecto. Ahí está, ¿vale? Lo que toma. Vamos a ver. Vale, le hemos cogido una nota Parada de Friday eh, Ok, aquí tenéis un poco lo que hemos estado recogiendo, ¿vale? Eh, os lo voy a ir poniendo por aquí así Y si alguno pues queréis leerlo, pues os paráis el vídeo y ya está, ¿vale? Eh, aquí tenéis más cositas Recetas de alcohol, ¿vale? Esto es para la destiladera que nos encontramos la otra vez en el otro episodio y ya, pues esto es en inglés, ¿vale? Ya el que quiera, porque pues, se lo vaya leyendo y ya está. A ver, ¿qué tengo? ¿Esto qué es? Más, eh, tengo 22 puntos de habilidades, o sea, eh... ok. Puntos disponibles. Ahora mismo... Mmm. Vale, que no... o sea, como hemos muerto no, no se nos han quedado guardados los puntos de habilidades, ¿vale? Vale, las huellas las voy a comprar también eh, La persona confía más en ti eh, Estás más saludable Vale, pues esto también lo voy a conseguir eh, Las armas cuerpo a cuerpo Y el combate Vale antes de seguir voy a hacer un guardado eh, ¿Dónde era para guardar la partida? No me acuerdo ahora mismo, vale Estas son las misiones que tenemos activas, vale eh, Tengo una pechada, vale Esta es la casa donde tenemos que ir nada Vamos a salir de aquí poco a poco Sin que no nos vea nadie Y nos vamos ahí. Pero creo que... Vale. 50, 500 metros. Vale. Vamos a salir de aquí sin que nos vea. O por lo menos intentando que nos vea la menos gente posible. Porque si no, es que nos van a reventar. Como estáis ya viendo. Y eso. A ver, ahora vamos ahí. A ver. Estoy quietecito, ¿vale? Te estoy viendo. ¡Mira otra máscara, ¿vale? Pero, ¿por qué los alemanes quieren niños? ¡No lo sé! ¿Por están tomando a los ¡No lo sé! ¡No lo dirán! ¿Por qué no one knows. ¡No lo sé! ¡No lo dirán! say? Well, just ¡No lo dirán! Just shut it. Oh, sorry. lo the ¡No I guess. They're losing, I think. But the radio... But the radio keeps talking about victories. Yes, but the victories keep getting closer to Berlin. I can't hear you. They keep winning, but they're then going backwards. That doesn't make any sense. It does if they're lying. People shouldn't lie. It confuses everything. Yes, yes, it really does. Vale, chicos, pues vamos a salir de aquí vamos a ir dejando ya el capítulo, ¿vale? Eh, voy a intentar llevar todo lo que pueda Necesito eh, próximamente una tarjeta de estas de... Me voy a encontrar guardia, ¿verdad? Sí Viene, viene de frente, viene de frente Voy a ver si tengo aquí alguna tarjeta para el futuro. Para ver si nos puede servir. Lo siento si este capítulo queda un poco más... Vale, tengo algunas cositas. Ahí tengo unos informes más. Vale, perfecto. cuando este se vaya pues salimos, ¿vale? Este no nos va a hacer nada, pero el otro de aquí sí ¿eh? De píldoras vacío, vale, eh Bobby Hick en Botham. Supone que se cheque con Dr. Faraday, pero está en el Club Reform Club, sin tener su arma espangada. Puede tener sort alguna of idea que le permita que le haga cruzar a Lud's Hole. Tal vez yo pueda comprarlo. Vale, pues aquí, en este punto de aquí, eh, vamos a ir dejando el episodio, porque llevamos ya una hora y no quiero que se alargue todavía más. Espero que os haya gustado, en el próximo eh, episodio pues visitaremos el club de reformatorio, ¿vale? De por la noche, o sea, creo que es una especie de puti. Y eso, espero que os haya gustado, que les deis una manita arriba, que, les, que os suscribáis al canal para seguir eh, creciendo con la familia. Y eh, nada, eh, hasta la próxima, chao, chao.